Así es, Oscar. amigos, amigas de todo el país. De inmediato establecemos contacto con el expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y el presidente de la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo, Evo Morales. ¿Cómo está? Buenas noches. Diego Montaño Lo saluda. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias, Diego, por este contacto. Ya estamos en con nadie. Que debería escucharlo en, en esa entrevista. Muy contento. Adelante. Bueno... Eh... Presidente, una jornada intensa que se ha vivido hoy en el departamento de Oruro, la avenida... Primero, el Estadio Jesús Bermúdez quedó pequeño, por eso decidieron trasladarse a la avenida 6 de Agosto, que prácticamente estuvo abarrotada de militantes. Hace seis o siete días convocamos a militantes, invitamos a nuestras autoridades, en casi siete días el pueblo boliviano a la cabeza de los movimientos sociales como han podido ver distintos sectores presentes para recordar el aniversario del MAS y PSP 27 años de vida con mucha historia y buena historia, 27 años de vida unidos a la cabeza del hermano presidente, vicepresidente Presidente del Senado, presidente de los diputados, acompañados por gobernadores, alcaldes, pero fundamentalmente los movimientos sociales. Estaban casi más de 20 organizaciones sociales. Algunos no pudieron subir a la tercera, como las Juanas, por ejemplo, eh, Luis y Fuerza, pero esa es la unidad del pueblo boliviano, es la unidad del más y PCP. Que respalda, de que defiende a lucha del presidente. En sus eh, discursos, justamente, tanto el suyo como el del presidente de Estado, se ha hablado de la unidad del instrumento político para la soberanía de los pueblos. Sin embargo, eh, en muchos medios de comunicación y la oposición política al movimiento al socialismo habla de una división dentro del MAS. No hay división. Ya afirmo nuevamente lo que hay tradición de algunos, uno, dos, tres, cuatro compañeros. Y siempre hubo eso. Y creo que es normal en cualquier movimiento político partido político. Solo pongo un ejemplo. Nuestro primer candidato por instrumento político mediante la izquierda unida el 97 era Alejo Vélez. el 2002 se ha ido como su candidato a, a diputado por más de 10 traición, no es división y ahora pobre hermano Alejo dónde anda perdido la derecha no lo quiere porque no tiene convocatoria y los militantes del mundo socialismo tampoco quieren porque son traídos y eso hay y hará y un perdón, habrá todavía mientras los... nuestro mundo político no claudiquen sus principios los principios que nos dejaron nuestros antepasados durante la lucha del tiempo de colonia, la República. Nosotros somos herederos de la historia, herederos de esa lucha anticolonialista, antiimperialista, anti neoliberal en nuestros tiempos. Y eso va a continuar, porque son los principios, los valores, la ética y el programa los unen. En cualquier elección, sea nacional o subnacional, evidentemente es una contienda, un enfrentamiento de carácter problemático. Y ya estamos enfrentados los privatizadores versus los nacionalizadores. Nacionalizando los recursos naturales, ¿cómo demostramos que Bolivia tiene mucha esperanza, mucho futuro? A mí me ha sorprendido los datos económicos, solamente en Caminos. Cuando llegaron al gobierno 2005 6 llegamos a contar con más de mil kilómetros de camino pavimentado y en nuestra gestión dejamos con mil kilómetros de camino pavimentado y otros en construcción, lamentablemente de después del golpe, paralizado. Cuando llegamos al gobierno, 600 millones de dólares de inversión pública en 2005. En los últimos cuatro años programamos de inversión pública más de mil millones de dólares golpe, dictadura, más la mala administración de la pandemia. Año pasado, ¿cuánto se ha programado? 4 mil millones de dólares de inversión. Gracias, hermano, mucho presidente, ahora subió a 5 mil millones de dólares. Pese a tantas dificultades internacionales, ya estamos recuperando la economía. ¿Qué vamos a recuperar? Hay experiencia de trabajo, hay convicción de servicio, Fundamentalmente, somos como momento socialismo factor de unidad. Solo para los dos ejemplos: ayer acto estaba dirigentes del transporte federal el transporte libre, estaban en acto cooperativas mineras, también cooper, mineros estatales. Solo por los dos ejemplos: porque qué están ellos? porque tiene mucha esperanza en el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía del pueblo. En las reivindicaciones tienen diferencias, están también orientados. Los quieren encontrar caminos, las calles, Federal es libre. Cooperativa igual, tiene sus demandas, las asalariados también, pero cuando se trata por la patria, todos unidos. Esa es la gran ventaja que tiene el MAS y PCP frente a todos los partidos de la derecha. Mucho se ha hablado también, eh, presidente, respecto a la renovación dentro del movimiento al socialismo. Y ahora vemos, por ejemplo, en la composición de la Asamblea Legislativa, en los ministros y ministras, eh, caras nuevas. ¿Viene por ahí la renovación? ¿Dónde más se está trabajando para la renovación del movimiento al socialismo o es algo permanente? ¿De la renovación... Normal, la de renovación de llega automáticamente. Lo que sí hay que debatir es cómo renovar el pensamiento. Pensamiento viene del sufrimiento. Entre sufrimiento y pensamiento viene un profundo sentimiento de liberación. Ahora, su pretexto de renovación nos quieren enfrentar padres e hijos, abuelos de nietos. Como Más y PCP somos una gran familia, una familia que apuesta por la patria, que enfrentamos contra los 20 patrias y antipatrias. ¿no? Y por eso hoy día, aprovechando este acto, acto del Más y PCP, su aniversario de 27 años, lancé que desde ahora vamos a trabajar un programa para la segunda revolución democrática cultural. En lo político, económico, social, cultural y fundamentalmente en ciencia y tecnología. Y eso, ex autoridades, actores autoriales, ex dirigentes, actores dirigentes, porque los programas que vienen del pueblo permiten liberar no solamente políticamente, sino económicamente. Otro ejemplo pongo. ¿Acaso del Banco Mundial? ¿Acaso del Fondo Monetario Internacional vienen las nacionalizaciones? La política de nacionalización viene de petroleros, de mineros, profesionales, por supuesto el elemento de indígena originaria. Son políticas económicas. Y cuando se ganan las elecciones, implementar las políticas económicas y con resultados por lo más conocido Cuando llegamos al gobierno... Bolivia era el último país de Sudamérica, penúltimo país de toda América. En los 13 años, 6 años Bolivia, primero el crecimiento económico de Sudamérica. Podemos revisar muchos datos, datos que realmente llaman la atención y por eso desde el gobierno nosotros demostramos como somos antiimperialistas cerrando la base militar de Estados Unidos, expulsando a la DEA, ahí, cuando el embajador de Estados Unidos estaba conspirando y financiando para un golpe de Estado para el separatismo fue el embajador de Estados Unidos garantizamos soberanía independencia para Bolivia dignidad, libertad para el pueblo boliviano entonces este dato llama la atención ¿No? y además de eso con las nacionalizaciones, empezó a cambiar la situación económica del país y por eso llegaron obras. Estos días estaba visitando, por ejemplo, eh, Oruro, Ampliados, ampliado, su reunión departamental, Beni, Sucre y algunas compañeras. Algunos compañeros que me dicen, hermano Evo, cuando vamos al campo vemos obras. Ahí está Evo. Ahí está la nacionalización. Yo digo, esa es la unidad del pueblo, ese es el voto del pueblo boliviano. La derecha intentará, usando los medios de comunicación, dividir, tratar de desmoralizar, no lo van a poder. Intentaron tantas veces, lo vinieron tantas veces. Y sobre todo, quiero decirles, como hemos vivido en tiempos neoliberales, exdirigentes, exmilitantes, algunos tal vez sin vida, pero tanto luchamos. Esa lucha, esa marcha no ha sido en vano, finalmente se resume en este proceso de liberación mediante una revolución democrática y cultural. Por eso, eh, 27 años de, de, de aniversario, muy contento. Hice una buena historia para la historia y ahora. La historia no se escribirá sin el momento indígena originaria, Siguen los movimientos sociales. Pese a algunas dificultades, seguimos unidos y no nos van a dividir. ¿Por qué? Porque hay un proyecto político y un programa del pueblo. Presidente, hoy en su intervención, cuando mencionaba respecto al papel del golpe de Estado, decía que el golpe de Estado fue también al modelo económico, social, comunitario y productivo que trajo los resultados que usted mencionaba, 8000 kilómetros de carreteras construidas, un crecimiento exponencial del Producto Interno Bruto de cuatro veces en comparación al 2005, un crecimiento de, por ejemplo, YPFB que tenía 500 trabajadores en el año 2006 y que se convirtió en una de las 100 corporaciones más grandes de Latinoamérica para el 2014, ¿Es eh, la intención permanente de retrotraer a ese Estado republicano en el que el Estado era pequeño? Mira, la renta petrolera, casi 20 años de neoliberalismo, de 1985 a 2005, 3 mil millones de dólares. Después de que nacionalizamos, casi 3 años, 38 mil millones de dólares de renta petrolera. Imagínense cuánto nos robaron, cuánto nos saquearon. Ahí están los responsables, los partidos neoliberales. A ver, yo digo, en 180 años, es decir, de 1825 a 2005, nos dejaron con 9 mil millones de dólares del Producto Interno Bruto. En 13 años llegamos a 42 mil millones de dólares. Otra nos preguntamos, ¿cuántos saquearon? ¿Cuántos robaron al pueblo boliviano con la privatización? Así podemos recordar muchos datos económicos, la reducción de la pobreza, la extrema pobreza. Tres o cuatro millones de bolivianos pasan a la clase media. Otro dato importante, que hemos reducido al, al analfabetismo, anal, al reconocer... Y en los primeros años, Cuba, Venezuela, nos acompañó con misión y labra. Nos acompañó, por ejemplo, con la, a la campaña de alfabetización. Yo puedo, yo sí puedo. En lindo recuerdo hermano Diego. Tenía un compañero, un alfabeto, muy militante sindicalmente, que me dice: Evo, gracias a la presencia, me ha hecho, a mi edad me hacen de ya veo con mi esposa me ha hecho perder de la vista y ahora quiero que me hagas casar me decía me ha sorprendido, sin embargo ese viejito ya muere, hace tantos recuerdos tantos sentimientos por nuestro proceso por eso el MASI-PSP es el movimiento político más grande de la historia de Bolivia el MASI-PSP es el único movimiento político que tiene visión del país. Más allá del Bicentenario, qué bueno sería. Esperamos que la economía siga mejorando. Por ejemplo, al 6 de agosto de, mil, de 2025, en 100% con luz, con 100% de agua potable. Esa es la meta que nos hemos propuesto rumbo al Bicentenario y otras grandes reivindicaciones. Pero también hacer nuestra historia, la historia del pueblo. Eso será responsabilidad del movimiento al socialismo y instrumento político por la soberanía de los pueblos. Para terminar y agradecerle este tiempo junto a nosotros, hoy el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, cumplió 27 años. ¿Cuáles las tareas a partir de mañana? Primero, defender al hermano Lucho Arce, presidente. Defender al Lucho Arce, presidente. Defender el Estado plurinacional. Es defender las nacionalizaciones, es defender todas las políticas implementadas hasta ahora. Segundo, que es importante acompañar a ver cómo cumplir con la agenda del bicentenario. Y tercero, sobre todo, del MAS y el PSP, cómo debatir desde ahora un proyecto, un programa para la Segunda Revolución Democrática y Cultural. Ese va o a ser tan importante pero también seguir pariendo o seguir eh, proponiendo programas sociales para que la gente pobre no sé qué. Algunos bonos, algunas inversiones que permita que esa familia tenga comida. Yo solamente recordaba mi experiencia cuando en las ciudades una familia, una pareja casada no tiene trabajo, la esposa qué hace? la esposa si en el día no encuentra lavar ropa en alguna casa, no hay comida si el esposo no encuentra trabajo en la construcción, no hay comida hay que pensar en esa familia inclusive yo pensaba a ver cómo conseguir algún bono pro niño para las familias más abandonadas que necesitan hablar de ese niño que duerme sin comida seguramente o hablar de ese abuelo que algunos, lamentablemente, no reciben su renta. No hay que debatir programas sociales que permitan buscar cierta igualdad entre bolivianos y bolivianos. Pero al margen de la propuesta, nuestra responsabilidad es que vamos a luchar. Como el año pasado intentó, golpe de Estado. La derecha, ¿qué decía? que decía? un avión a México, que tiene una receta para tomar al dictador. Nos dijeron a Lucho, ah, renuncia Lucho, David asuma la presidencia, dijeron a ver eh, tantas cosas, y ahí decidimos la marcha por la paz, de declaración de la paz, casi dos millones de hermanas y hermanos de la marcha, ahora callarían. Y por eso nuevamente quiero decir, de manera pública, que sepan respetar al gobierno que ganó por pues, más del 55%, que sepan respetar la democracia. Y si quieren ganar, que se preparen para las próximas elecciones. Es la democracia, ahí nos veremos. Y si bien siguen perjudicando, estamos acá de pie. Cualquier momento movilizados para defender. Para defender la democracia, para defender nuestro presidente y fundamentalmente para defender nuestra revolución democrática y cultural. Muchas gracias. Quiero agradecer a los seis embajadores que nos acompañan hoy día. El aniversario de masi Agradecer que voluntariamente tanta gente se vino. Es sorprendido. Mucha juventud. gran sorpresa. Es una renovación automática. Automática. así enfrentando entre, una, entre la familia, la familia de patriotas al servicio de nuestra querida Bolivia. Muchas gracias nuevamente. Hasta pronto, hermano Diego. Muchas gracias, presidente. Estaremos convocándolo y esperamos tenerlo acá también en los estudios de Aviala. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo junto a nosotros el expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y presidente de la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, Evo Morales, directamente desde Villatunari En esta jornada histórica para el partido gobernante, porque ha cumplido 27 años con una multitudinaria concentración en la avenida 6 de agosto, en la ciudad de Oruro. Así que de esta manera, eh, Oscar, te devuelvo la posta en esta tercera edición de Noticias.